Infames campañas de sensibilización en Palma Palmilla El núcleo de población conocido como Palma Palmilla, situado al norte de la ciudad, perteneciente al distrito municipal número 5 Palma Palmilla, lo forman seis barrios considerados por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga como barrios marginados, donde operan 146 organizaciones no gubernamentales, ONG, y subvencionados por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga con más de un millón de euros. Esto ha ocasionado que estos barrios se hayan convertido en objetivos para todo tipo de organizaciones no gubernamentales, desde el año 2009 a través del Ayuntamiento de Málaga han fomentado la incorporación al barrio de estas organizaciones en detrimento de las asociaciones vecinales que en su día crearon los propios vecinos para defender sus derechos. Con esta táctica el ayuntamiento se aseguraba el desmantelamiento del tejido asociativo del barrio, evitando las reivindicaciones vecinales y la confrontación con el propio ayuntamiento en especial la Junta Municipal del Distrito número 5 Palma-Palmilla. Las reivindicaciones vecinales eran tan básicas que consistía en tener derechos a unos servicios públicos de limpieza con el personal suficiente para atender las demandas de limpieza, mantenimiento de zonas verdes, mobiliario urbano, zona infantil y poco más. Reivindicaciones que a fecha de hoy siguen demandando los vecinos. Desde el año 2009, se comienza a fraguar desde los servicios sociales comunitarios de Palma-Palmilla bajo la supervisión de Juan Manuel García Piñeiro, director en esos años de los servicios sociales comunitario de Palma Palmilla, la implantación en el barrio de organizaciones no gubernamentales de todas índoles y el desmantelamiento de las asociaciones creadas por los vecinos. El resultado de esta política social, dio como resultado que el barrio se convirtiera en el objetivo prioritario de las ONG donde las subvenciones las tienen garantizadas, convirtiéndose el barrio en una fuente de ingresos económicos desmesurado. A partir de ese momento, comienza una campaña en solidaria con el barrio y sus vecinos, haciéndoles creer que son ellos los culpables de su situación y los responsables del deterioro urbanístico del barrio, de la suciedad, de la falta de mobiliario, falta de zonas infantiles, deterioro del acerado y asfaltado, cualquier cosa, menos responsabilizar al ayuntamiento por su falta de interés y de inversiones en los seis barrios de Palma Palmilla. Comenzaron a oírse frases tan denigrantes como «A ellos les gustan vivir así», los de la Palmilla tienen los mejores coches de Málaga, todos se dedican al tráfico de drogas, viven como dioses, se pasan la vida viviendo de las ayudas, son unos vagos. Por otro lado, están las frases mucho más denigrantes, discriminatorias y crueles que utilizan las organizaciones no gubernamentales tales como, los de la Palmilla tienen pocas o nulas cualidades, le falta formación, están sin civilizar, hay que reeducarlos todo con tal de conseguir subvenciones públicas y poner chiringuitos donde ellos son los únicos beneficiarios, no llegando a los vecinos los recursos por lo que se les subvencionan o no son las necesidades y carencias que necesita el barrio, por lo tanto, las justificaciones son bastante dudosas por parte de estas organizaciones. Esta crueldad de criminalizar a los vecinos, que comenzó en el año 2009 con grafitis en paredes de los seis barrios marginados por parte de la Junta de Distritos de Palma, Palmilla y algunas organizaciones, son visible en la actualidad como se puede ver en estas imágenes. La hemos alterado un poco y se le ha añadido las siguientes frases. El buen político pone en su barrio barrenderos y papeleras para que las utilicen los vecinos y no roba. El buen político pone a disposición de los vecinos todos los recursos y no roba. El buen político lucha para que el barrio tenga más barrenderos y no roba. El buen político pone a disposición de los vecinos las ayudas y recursos municipales y no roba. La iniciativa más cruel que utiliza la Junta Municipal número 5 Palma Palmilla, y que se sigue utilizando a fecha de hoy, son las campañas quirúrgicas de sensibilización sobre la limpieza del barrio. ¿En qué consiste este tipo de campañas? ¿Y por qué son quirúrgicas? Cuando existen numerosas quejas de los vecinos por la falta de limpieza, falta de baldeos, limpieza de contenedores de basura. La Junta Municipal y a través del dudoso Proyecto Hogar, que ya hablaremos en su día, comienza a lanzar campañas de sensibilización colocando carteles a todo color por las calles, buzoneando, pegando carteles en fachadas, comunicándoles al vecindario que tienen que ser más limpio. En ninguna de las campañas de sensibilización reconocen la falta de recursos a los ciudadanos por parte del Ayuntamiento de Málaga. Siempre los culpables son los vecinos. Porque qué es quirúrgica? porque en ningún momento se realiza a nivel de distrito municipal, es decir, no se realiza las campañas de sensibilización en los 14 barrios del distrito 5 de Palma Palmilla, tan solo se realiza en los seis barrios marginados donde se encuentran las ONG. De esta forma se produce un señalamiento directo a sus vecinos, se les tachas por igual a todos de marranos e incívicos, se les denigra como personas, les hace sentirse culpable de su situación, menoscaban su patrimonio económico, que tan solo consiste en una vivienda, en caso de venta, la tienen que vender por debajo del precio de mercado, se le hacen un daño irreparable al vecindario. Todo esto para satisfacer el ego y los intereses de unos miserables vividores de lo público, donde dan una de cal y otra de arena. Hace unos días se produjo una campaña de sensibilización, tras numerosas quejas vecinales en las redes sociales por la falta de limpieza en el barrio. Esta campaña fue organizada a través del Proyecto Hogar y la Junta Municipal del Distrito número 5 Palma Palmilla del Ayuntamiento de Málaga. Lo que más llama la atención es la participación de personas adjuntas al Programa de Intervención en Zonas Desfavorecidas, ERACIS, subvencionado por la Unión Europea, cuyo trabajo se debe de realizar en los servicios sociales comunitarios y no dentro del Proyecto Hogar, que nació en el año 2009 y es un proyecto sin contenido. Los responsables actuales del distrito municipal de Palma Palmilla, el concejal del distrito Francisco Javier Pomares Fuertes y el responsable de la jefatura y director Juan Manuel García Piñero, deberían plantearse si estas iniciativas aberrantes y el enjambre de organizaciones no gubernamentales son lo que necesitan los vecinos de Palma Palmilla o deberían de cambiar de estrategia para que los seis barrios que ellos consideran marginados dejen de ser la milla de oro de tantos vividores de lo ajeno y convertirse en un barrio normalizado. Las administraciones, que son instituciones de todos los ciudadanos, están para mejorar la calidad de la comunidad, de sus gentes. No están para marginar, denigrar y dañar con sus incompetencias y sus intereses partidistas las vidas de las personas. Los vecinos de estos barrios y en cualquier parte de España, se tienen que concienciar que son ellos mismos quien tienen que hacer frente al poder, al político de turno, se tienen que unir y hacer un frente común contra los intereses de unos indeseables vividores. Toda la información de este vídeo se ha obtenido a través de las redes sociales, medios de comunicación y opines de los vecinos. Septiembre de 2021. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y darle a la campanita. Compártelo en tus redes sociales.